Me di un paseo muy tarde. Escuché unos ruidos y miré hacia atrás. Acababa de bajarse de su viejo coche. Se dirigió a un contenedor y a mí no me percibió. Y observé lo que hacía. Levantó la tapa y vi que algo cogía. Mientras la ciudad dormía Algunas personas buscan comida Restos del que aún puede vivir Restos que usarán para sobrevivir Entró en su coche con algunas cosas Me fijé bien y vi que se las comía Después dignamente se marchó y a los calles aparcó y entró en su arena. Era un vagón de mercancías donde vivía. Me acerqué y hablé con él y me contó. Había sido feliz hasta que un día, agobiado por la vida, completamente se hundió. ¿Cuántos no pueden más? Cuanto desesperado las cosas andan tan mal que hay que tener cuidado. Las cosas andan tan mal que hay que tener cuidado. Sí, señor, hay que tener mucho cuidado. Mucho. Pedí un paseo muy tarde, estaba muy oscuro y era de noche. Escuché unos ruidos y miré hacia atrás. Acababa de bajarse de su viejo coche, se dirigió a un contenedor. El a mí no me percibió y observé lo que hacía.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 Las cosas andan tan mal que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado, cuidado, cuidado.